Y hola qué tal R ranitas del canal, aquí que en un nuevo video para ustedes Hoy estamos con alex hola Alessi cómo estás compañero Hola Kapli, ¿cómo estás? Youtube, yo estoy muy, muy, muy bien y, y estoy parado, hola Hola estás parado? Oh, genial si sentado me, me, me, encanta, me encanta tus botas Es que marca Zona Puma, 9 Stone, Lo Vida Oh, Lo Vida Bueno, muy pronto Ya ves, ya ves bueno, ya no, bueno. Muy, muy pronto haces tienda, ¿no? <risa> obviamente, con estas corro todos los días mil kilómetros por hora. Bueno, y lo que te he traído hoy acá a mi canal es para hacer un casa versus casa, ¿sabes qué es eso? ¡Hala! Un casa versus casa, obviamente es un casa versus casa. Pero, ¿sabes de qué se trata? Eh. Uh... Claro, eh, cuando en mis tiempos, en Vietnam, se hacía mucho eso, era una comida muy deliciosa en eh. serio, Alexi? Bueno, Alexi, eh, aquí como es, hay dos lanas, ¿sabes? Bueno, entonces, le vas a hundir al botoncito, y si te sale lana amarilla, te toca hacer a Miquellino Si te toca la lana azul, tienes que hacer a le, ¿vale? Yo no quiero, debe ser una trampa, primero presionalo tú presiono yo? Sí, presiona tú. Ok. No, es verdad que yo, yo, quiero, yo, quiero, yo. Porque tal vez no es una trampa y me toque lo peor. Vale, vale, dale, dale, dale tú, dale. No, no es verdad que que lo presiones tú, tal vez sí sea una trampa. No no, no, no, no, no, quita, quita. Yo lo voy a hacer primero. porque vale. Primero siempre les toca a lo mejor. No, la... okay. vale, <ríe> <yo> claro. <ríe> <A> lo primero. <ríe> dale, dale. Ah, ah. Música de tensión por favor. Ah, ah. Ah. No, ¡Amarillo! Mano, oh. ¡Oh! ¡Miquelino! ¡Miquelino! ¡O sea que, o sea que te toca Miquelex! ¡Mira! ¡Miquelex! ¡Miquelex! para tu body! ¡Y Miquelino para mi body! Ay, ¿Ahora claro. qué hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es que en este cuadro que hay acá... Eh, ...amarillo esto... ...bueno, ese es tu terreno. Aquí vas a hacer la cabeza de Miquelino, ¿vale? a sí, sí, Super es súper gigante esa cabeza! ¿Qué dices? Eh, bueno, eh... Espérate. bueno, quítalo tú. Eh, y te vas yo... a hacer ejercicio. Sí, sí, es que estoy muy gordo. Mírame, mírame, mira mi panza. ¡Ala! Parezco un balón de fútbol. Bueno, no, mira... mira, pregúntate, puedes ver los pies. <risa> <risa> ¡Eh, eh! No vendas a los gordos. No, te crees muy flaco, ¿qué? Okay. Entonces, bueno, mira, mira, después de, a ver, acabo la casa los dos. Vamos a quitar esta pared grandota de aquí, bella, hermosa, divina, que nos separan por un ratico porque porque porque eres muy guapo, ¿sabes? Alexi? ¿Qué dijiste? Eres guapo. No, no, no, no, no, no, no, no. ¿Sabes qué, Alexi? No, no, no, no, no, no, no. ¿Sabes qué, Alexi? Voy a... Espérate, espérate, dale, dale, pégame, pégame. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,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 si, pero no te veo, me cubre este muro de Berlín, ¿qué hago? ¿Y ¿qué te acabo de...? Hola. Hola, Caple. Hola. ¿Puedes taparlo, por favor? Muchas gracias. Qué bella mascota es. Que lo tapes. Te voy a observar. Que lo tapes. ¡Que lo tapes! ¡Que no! ¡Que lo tapes! ¡A mí no me estás apuntando con tu...! ¡Me estás pegando! ¡Me estás pegando! ¡Me estás pegando! <risa> vale vale vale alessi alessi ¿Vale, sí? puedes dejar por favor de romper dime, la pared dime dime dime puedes dejar de romper la pared y, y ahora construir mejor voy a construir ok la última vez que vayas ¡Ah! ya a tu puesto ah. ya estoy de mi puesto mascotas nunca entienden vale vale vale vale a... alessi entonces ¿ya, ya estás listo ya estás ahí entonces bueno ya. No que vayas esto. que vayas allá. la <risa> dime. Ya está listo, verdad? no te oigo pero bueno en tres, comienza uno, comienza. espera espera espera espera espera, ¿Qué, esperas, ¿qué, espera espera espera espera espera espera espera qué, espera Tenemos un espera de tiempo? espera ¿Sí? Eh... 30 segundos Nada, mentira ¡Ah! ¡Dos minutos! ¡Ya! ¡Dale! Que sean cinco. Bueno, cinco, 5 minutos, pero ya, puedes ir para allá, por favor Ya tienes tu construcción. ¿Me bien. da chocolate? Que después del video te doy chocolate ¡Me pase Y luego, ¿por qué estoy condenado? ¡Adiós! <ríe> tienes que estar delgado para mí Y para, para, yo qué sé, tu loba ¿Qué dijiste? <risa> a ver, voy <risa> <construí> ya <risa> voy a construir ya, Alexi eh. Vale, Alexi, ¿ya tienes más o menos una idea de cómo lo vas a hacer? Obviamente, si yo soy experto en Miquelino, ¿no has visto mi canal? No, yo nunca me meto en tu canal, ¿sabes? <risa> ve para allá, ve para allá, ve para allá y no me haces daño porque soy increativo <risa> soy un dios eh. que ha ha hacker que no sabe mis videos qué mala gente no eh, eh, es que tu canal tu canal mola pero pero pero no tiene ranas así que no <risa> Alicia, cómo vas con tu cabeza bien mal oh, oh, peor si yo, yo te dijera si yo te dijera esto tiene que ser la mejor cabeza de todo el universo la tienes que venir a ver no espera no la vengas a ver porque me copias ideas yo <risa> soy el <risa> único que se puede copiar ¿Ah, ¿Qué? Ah, con razón, no, con razón haces esos tweets copiados. Eh... ¡Oye! No reveles mi secreto. Ah, que era un secreto, bueno, un secreto revelado por error. Me mola. No, ¿sabes? no, no, me traicionaste. No le cuentes mis secretos a la gente. Sabes que estoy grabando. Miren, de personas van a ver esto. Miren. Eh, hola, chicos. Yo no me robo nada. Yo soy muy original, amigos. Los quiero. ¡Alexi! Sí? Dime! Acuérdate que las casas deben tener decoración por dentro. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Llevo tanto tiempo haciéndole el cabello al trolino <ríe> Es que soy un troll, ya ves. Bueno, Alexi, ya cabe mi cabeza y tú, ¿Cómo vas? Yo estoy haciendo el baño. Una casa no es Una casa no es casa si no tiene baño, claramente. Oh, ya estás decorando. Uy, oh, ya ves, ya ves como soy de veloz Ay, no manches es veloz, ¿cuándo me enseñas? Cuando bajes de peso Vale, leche, ya voy acabando Ah, tan rápido, yo ya estaba viendo películas Espérame, espérame, que me falta el último detallito Y ya, y ya es ¿Seguro un... que es un detallito y no toda la casa? Mm, sí, seguro, que nada más un detallito Yo no soy tan lento no eres lento, eres muy lento. No, ah bueno, pues muy lento es, es mejor que, que muy, muy, muy, lento. Bueno, vale, no soy, no soy tan lento. Vale, eh. Alexi ¿Cuánto tiempo queda? Tres, dos, uno ¡Sí! Espera, espera, espera, espera, espera Me faltó gritar este Alexi Vuelve a colocar la pieza donde estaba ¡Alessi! ¡Ay! ¡Corre! ¡Oh, ¡Mascotas! Esto ¡Bueno, Alexi! ya lo paga tu seguro! ¡Bueno, Alexi! ¿Estás listo para Vime. revelar las casas? ¡Vamos a revelarlas! ¡Cuando cuente 3 ¡Este muro gigante de obsidiana que se parece al muro de Berlín! Des ¡Desaparecerá! ¡Oh! Vale. Dale, dale, dale! ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¿Qué seguía del 2? Eh, 3. ¡Ah! ¡Oh! Bueno, la tuya quedó mirando para el otro lado, eso es menos un punto. No, no, ¿cómo que menos un punto? La mía está mirando con desprecio ah. a la tuya, ya verás. la ¡Tu casa tiene pecas! Es hecho de mantequilla. Claro, es de mante ¡Ah! Espera. Si hace calor se va a derretir. No, no, necesito otro material. Se va a derretir, <risa> se va a derretir. ¡Ah! Bueno, menos dos puntos. ¿Ok? ¿Qué hice acá? ¿Cómo que menos dos No quiero saber qué, qué, qué, qué es esto amarillo. No quiero saber qué yo, es esto yo te, Yo te digo. Ah, no, no, no, no, por favor, no. Ven, ven, ven, ven, ven, por favor. No, no, okay. pases, no, no, Esta no, no, no, no, no, no, no, Qué, qué bonita pintura, un, un marrano y una persona. ¿Quién sí eres tú? Ese soy yo. Bueno, como decía, tengo una TV muy bonita. Vale. Por aquí tengo algo oh, secreto que le veremos al final del video. Ala, ¿qué, qué, ¿Qué quiero saber? Quiero saber. No, no, no, no, no, puedes, pero no puedes no ah, puede, vale, vale, vale, vale, vale. Por aquí oh, una nevera. cocina Uy, con una nevera de mar. Perdón, perdón, no fue mi intención ¡Ahhh! ¡Mi casa! Pero es? este, ¿Dónde? ¡Me estri... ¡Sí! Ya, ¡Ya lo quité! <risa> ¡Ya quité el bloque! ¡Mira! ¡Ah, bueno! ¡Una nevera con mármol importado desde Dubai! Oh. ¡Claramente! ¡Oh! oh. ¡Un, un fregadero donde tú, te, donde tú vas a fregar los platos! ¡Hala! ¡Hala, qué bonito! Aquí te tendrás fregando los platos todos los días. Oh, qué yo está cómodo. Qué cómodo. Y ya ves, este sillón es de piel de oso, polar hablar de, de, de, de nada. Me parece madera. Oh, sí. Vale, quiero ver arriba. Las apariencias vale, arriba. engañas. Vale, estas dos Aquí está mi cama y allá está tu cama. Mira, pensé. Hala. Dice, sí, sí. cama de cara. Ahora para dormir. ¿En mi cama? Tu cama y mi cama ese es tu corral ahora quiere la mascota ¿Qué? eh ahora ¿Qué? que se qué cerrados? no yo no soy mascota a ver no tú eres no, la no, no no no para eres adentro la mascota. Para tú eres la mascota ve tú allá mi casa mis reglas para bueno pues me salgo de tu casa quién ha hecho va a salir una tarjetita donde dice cuál casa es mejor la de Mikelino o mi que lo va a presentar ahora vale ven ven ven ven Ven, Alessi. No, calla. Te voy, voy. a portar la mía. Aquí de frente pues hice algo rarísimo, ¿sabes? Ven. Yo sé, parece Creo que... que está sufriendo. Parece un tren, un tren Thomas. No, yo no sé. Eh, es que Creo que está mal, está sufriendo, ¿Le, le duele. Oye, ¿te duele? No, no, no, no. no. Creo que le pegaron un golpe en la nariz. Es, está a muy ver, A ver, a ver, a ver. Esta construcción es más fina. Mira, mira el bloque finito. El tuyo tiene pecas. Qué asco, y es de mantequilla. Mira, mira, mira esto finito, tócala, tócala. Ah, pasa, pa, pasa la mano, pasa la mano y verás. Ah. Oye, esa no es la lengua, ¿no? Bueno, pues, pues me la envió. Vale, Alexi, mira mi casa. Es muy bonita. Tiene aquí un horno para hacer el filetes. Hacer. Ah, todo el ¡Espera! De... ¡Tiene camas! Mis antiguas enemigas. Otra vez. Otra vez me están dañando las camas. ¿Por dime, la... dime, dime algo, ¿por, ¿por qué daña las camas? Porque... Siempre me recriminas que tienes una y yo no duermo en el suelo Qué malo Sí, sí, mira, yo te dejo ah, un no tapete... Todo, mira. Yo te dejo un tapete así, bonito, y, y tú me dañas las camas ¡No, no bonito! Digamos esto todos los días, ¿qué dices? Guacala Ah, es bonito Bueno, mira, mira, aquí está, aquí está, pues, otros hornos y tiene un televisor, última, último modelo, pantalla plana, full, full plano, mira, sí, mira. Sí, full mira. HD, se, se nota el full HD, o wow, por mira. eso es la vida real. Claro. distingo tengo todos los colores. Claro, muchos. Hay varios píxeles ahí muy bonitos, mira. Ven, ven. Claro, 4K mira, K, se nota. Mira lo plano, mira lo plano que es, mira, mira. Es re plano, ¿ves? Ah, era más plano que tú, eso que tú estás gordo. Capri, ven para acá, ven para acá, que voy, una hay, ahí. sorpresa. Ahí voy, ahí voy que no me dejes, para que no okay. me dejes, ok, vale. ok, ay ah, algo bonito, me vas a amar me vas a dar una rosa, me vas a dar mucho cocoro, me vas no, a dar una bonita, no. me, me vas a asegurar que no vas a abandonar nunca, ¿qué? No, nada de eso, no no no estoy abandonando, esto es no algo te que abandonar. me va a asegurar que no me vas a abandonar nunca, dale okay. la palanca por favor, ay qué bonito vergos artificiales, ¿en serio? Sí, muy artificiales, yo quiero ver Apriétala y salga. A Quiero que salgas a ¿Dónde ver ¿Dónde están los medios artificiales? Ahora tú no tienes casa Así que estarás obligado a vivir conmigo ¡Ven para acá. ¡Yo soy el dueño ahora! ¡Ven para acá! Yo no voy a vivir contigo, ¿sabes? Yo no voy a vivir contigo ¡Ven para acá. ¡Que ¡Me ¡No! Para acá. ¡Me ¡Adiós, ¡Adiós, adiós, adiós, adiós, ranitas! Ya saben, suscríbanse a Alexi. Eh, a la tarjetita, voto en cuál caso está mejor. Y no, me caí. Y, y bueno, adiós. Y ahí viene el otro, chao. Alexi. No se va, vale, tú puedes volar, adiós. <risa>